Bien, de regreso en este contacto diario Es el momento donde nosotros como cada jueves Compartimos con Ramón Antigua en este segmento de política A otro nivel Pero antes yo quiero recordarle Que si usted ya tomó la decisión De hacer su casa o apartamento Recordarle que los materiales los que usted necesita Están aquí en la ferretería Gama la Ferretería Gama, que está en la Avenida Caunabo 107 y en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. En la Ferretería Gama, usted va a encontrar el blot, la varilla, el zinc, el cemento, los agregados. Todo lo que usted necesita para la, su casa o apartamento está aquí en la Ferretería Gama. Recuerde que en Gama somos constructora. Saludamos una vez más a nuestro compañero de cada jueves, Ramón Antino Saludos, Antigua, bienvenido. Buenos días, jóvenes joven aún, Antigua, muy jóvenes sí. <risa> Antigua cuando eh, Se siente como Cuando tú estás en tus aguas sí. Cuando hay esos temas, ¿verdad? Eh, para desmenuzar la... es, es innegable, ¿verdad? Como la, la sonrisa Antigua ¿Estamos nosotros obligados O en el deber de seguir tocando Estos temas eh, En materia política por la situación En la que estamos viviendo nosotros actualmente? En la antesala de un torneo electoral que ya está aquí, al lugar de la esquina, y pues, nosotros tenemos que seguir en esa misma línea. En el día de ayer eh, se llevó a cabo esta, no sé cómo llamarla, como decía, serio protesta, manifestación, eh, concentración por parte del presidente del PLD frente al Congreso Nacional, con el objetivo de seguir eh, eh, eh, con la intención de impedir que sea reformada la Constitución. La pregunta mía es, ¿entiende Antigua que este acto de Leonel Fernández en el día de ayer frente al Congreso selló de manera oficial la división del PLD? Bueno, yo pienso que, que usando tu propio término, que oficializarla sí, porque ella está planteada desde hace ya 15, 15 o 20 días, la división total de, del Partido de la Liberación Dominicana, y creo... Que con la actividad de ayer también uh -huh. eh, Se da inicio al descenso, al desalojo Del Palacio Nacional del Partido de Liberación Dominicana ¿Cómo? Ay, eso es pues duro A partir de ayer Pueden ir comenzando los peledeístas A desalojar los escritorios del Palacio Nacional Pero si lo desalojan, de la, ¿Alguien de, más tiene? Una de las bocinas la bocina, Dije los peledeístas Una de las bocinas principales de, de Danilo Medina en, la, en los medios de comunicación Dijo que que si sí, hay una división así fuerte que Hipólito era el presidente. Lo dijo antes, antes de ayer. Lo dijo así mismo, lo digo a la bocina porque le doy promoción y no voy a, no voy a mencionar. Pero una de las bocinas que más cuarto ha ganado en, el, en los últimos ocho años. Un periodista que tiene un, un, un apartamento de 50 millones de dólares. ¿Qué le parece? No, 50 sí, no? millones, ¿no? 50 cuesta, El, el de. A ver. No, no, no eh, el pastor, 650 mil dólares. Ah, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque es el mismo apartamento sí, sí, de sí, Niña Rúa y de sí, Gonzalo sí, Gastín. Sí, 600 mil. Sí, que pastor. Son, que son como 50 y pico millones. Pastor ¿verdad? de una iglesia evangélica. Sí, sí, sí. sí. sí, sí que el, pa, el, el abuelo, el suegro murió un sí. ahí, uno, su o sea, en un problema ahí, su asunto en funda negra y cosas uh -huh. de esas que había. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero mire. <ríe> un suzuki tenía un.. No se ve. Eh, tenía un de un... ahí. Cuando le, lo, cuando le dieron los tiros tenía un dejazo terios. No se deje provocar por Sergio Romero sí. después, salió, terio, terio. después salió otro muerto Que sí, no fue, él, con sí, suerte sí. Diría la familia de él <risa> eh, Miren, yo creo que Lo de ayer fue algo Primero muest, demuestra Que la lucha Contra la supuesta Reforma constitucional O reelección eh, da, Leonel Fernández la ganó Pienso también, como lectura de esto de ayer, que Leonel le puede pasar como la marcha verde. Eh, eh, re, repita uh -huh. de nuevo eso, ¿qué fue lo que ganó Leonel? La batalla, perdió la guerra, Ajá. No, o sea, perdió la guerra. Ganó la batalla, pero no, ya la guerra... Ya la, guerra no sé, la, se, la, se, la guerra son, ¿qué la guerra es que son que va, las elecciones. Quiere decir que sí. va, a tener, va a terminar en Santa Elena, como sí. Napoleón. Sí, sí, sí, Mira, Leonel, yo digo que le puede suceder como a la Marcha Verde, ayer escuchando su discurso, en el sentido de que la Marcha Verde comenzó con miembros de todos los partidos políticos y de y los que no están en partidos políticos. Cuando sí, sí, sí. los partidos políticos comenzaron a llamar a su gente y comenzaron el proselitismo, todo el mundo se fue yendo para su paseo Y la Marcha Verde no ha vuelto a aparecer, con la contundencia que nació en el 16, sí, sí. en el 17, enero 17. Leonel ha llevado una campaña muy bien llevada Para su propia destrucción política como político Y es que él ha encabezado Y por eso el acto de ayer El acto de ayer más que, más que pedir la no reforma Lo que pretendía y lo logró era Suplantar o superar la, el mítin de Luis Abinader Lo que procuraba ayer era imponerse por encima de Luis Abinader ¿Por qué ellos...? Eso a lo que hay, a, la, a la batalla que le ha ido ganando. Sí, sí por eso va, va ganando. Por eso, ayer cierra él su victoria en las, en las batallas hasta ahora. Lógicamente la guerra es el 17 de mayo y ahí la... Sí, y a, pues, y vamos por las batallas, la guerra... Sí, sí, al, fi, al final. El, Entonces, al final, sí. ¿Qué sucede? Que el presidente Leonel, cuando fue a Binader, comenzaron a decir... Gente, sus seguidores, que Luis, ese era un escenario de Luis, y comenzaron a valorar como muy bueno y a reconocer como muy bueno el, la actividad de Luis Abinader, y le dieron el espacio, y dijeron que eso no era ello que eso era la oposición que dirige Luis Abinader. Entonces, a partir de ahí comenzó eh, a, a, a verse en ese espejo Leonel y su gente, pero venga, que este es un escenario donde nosotros podemos aprovecharlo. Y eso fue la razón entonces en que lo Y y hacen lo de ayer para superar, y lo lograron, la participación, la asistencia masiva de, de seguidores de Leonel a ese evento que, repito, superó la, el, el acto de, de Luis Abinader. Y también para decirle al pueblo, nuestra lucha no es tan sincera. No. Si es tan sincera, dejemos que Luis crezca. Que apoye la, la, la, la no reforma Y vamos nosotros atrás Como nos pusimos en, esta, en la semana siguiente a la de Luis Atrás, no, no Ahora vienen y dicen, no, no, esto no es de Luis Esto es de nosotros Porque puede, puede, entendieron Con la razón que pudo haberse traducido Puede traducirse en adhesión hacia Luis Porque cuando digo lo de Marcha Verde Es que Leonel ha pensado Que ganar la batalla Con que no se reforme la constitución O con que Danilo no vaya él entiende que todo el país se volcará, como dijo ayer, que él representa el 80% de la población. O sea, él va a ser el presidente. Yo no sé de dónde le sale a él que los PRMistas, que están ahora en contra de, de ¿Van a, la, de la reforma, van a votar por, él? A votar por sí. él. Que Fidel Santana, que está en contra de la reforma, va a votar por él. Es que, te estoy hablando de figuras. Que, que faride Raful va a votar por él. Yo no sé de dónde le ha salido eso. Porque a la hora que, que se logre, que él logre, como logró, pienso yo, claro, recuerden que yo siempre he dicho que Danilo no se va a reelegir. Perdón, ya ayer, se, se, pienso que se confirma eso, porque quedan apenas del... ¿Cómo estamos hoy? ¿Y ese, y ese comité político? Que tengo... El 26, se cierra, la, se cierra la, la legislatura, el 26. Quiere decir que faltan ocho días. En ocho días no hay tiempo para la, la, la, la, la ley de convocatoria sí, para dice, la reforma. Dice, dice, Reinaldo, porque, dice solamente, Reinaldo que lo que no es sí. hay tiempo es ir, para no morir. De, de, de, después de Recuérdense de de. también sí. que Reinaldo y el senador de Santiago duraron espacios más de dos horas en el Palacio Nacional, ellos tres conversaron. Sí, y Reinaldo salió de ahí, Reinaldo salió de ahí para el Congreso, para la Cámara de Senadores, a una sesión que había convocada para las 5 de la tarde. Mira, ironías de la vida, que no lo, no lo manejan, eh, parece ser el aire de triunfalismo del de, de, de los leonelistas, no lo deja analizar. Mientras ellos estaban afuera, el Congreso, la Cámara de Diputados estaba sesionando y no hay ningún sí, punto, sí, me... no hubo ningún punto tendente la a reforma. A y a la, cuando él salió de, de, de la actividad, Leonel, comenzaba la sesión del Senado y él sí. se va para su casa. oye porque, ¿qué es lo que tenían que hacer? Quedate Vamos a mantener esperar, aquí claro. hasta... Vamos a presionar claro. para que no se permita, para no. que no llegue el proyecto. Entonces, ve que ellos sabían que no iba a haber ninguna ninguna reforma. No. Pero, ve pero... que la idea era suplantar o superar la participación de, de, de, de, de, de Luis Abinader. Binader. Pero la parte de la visita de, de Reinaldo, a mí eso no me preocupó porque el manifestó que va a estar el Palacio... El o sea, al que eso <ríe> no... ¿Usted Palacio Sí. Está bien, no? sí. ¿Eh? Entonces, previo a, a la llegada de Leonel y están reunidos hasta después del. Me imagino yo que escucharon el discurso de Leonel en el palacio, los tres. Sí. Más gente de Danilo que pudiera haber estado ahí, pero y la figura los, que se menciona son ellos tres. Los lo siguieron por, la, por, la, por las poder, redes. Por los teléfonos sí. inteligentes. Sí. Entonces, repito. Pero esa justa plantea, eso es justo la Eso es muy correcto, porque. Si se tiene la intención y se... Y que se sabe fue, que lo van a... Todos sí. los días se queda a No hay que decir ni de que, que Valentín que, viene, con la, de, viene con el faldo de... de, de, de va de, a ser sometido el proyecto sí. de reforma, debió quedarse ahí. O sea, atento, pendiente a lo que fuera a pasar. O pues sí, si llegaba y pasaba el proyecto, pues ahí mismo... Pero, el, pero mira, para que tú veas que lo, lo que hemos planteado siempre. Los mismos que hoy se oponen a las reformas son los mismos... Si la de ahora la, la iban a comprar o la compraron, la del 2015, que son los mismos diputados son que hay 15, hoy, es lo que la dicen. compraron o la vendieron. Vamos a mandar a poner el corte que hay de, de Hugo Tolentino Díaz okay. en el, do, el año 2015. Atención, Mr. Edo. Que por cierto, eh, está muerto. Vamos hoy, a colocar sí. el, el del un videito, ¿verdad? que de Hugo Tolentino Díaz que está ahí, como él pronosticó esta situación que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana. Adelante, Mr. Edo. Que en ese momento era diputado Al Congreso Nacional Hugo Tolestino dijo, hoy fallecido Ayer fue su entierro Y justamente ayer mientras los, los diputados leonelistas Que estaban en ese momento Cuando ese señor dijo eso En el año 2015 En atención a la, a la aprobación De la reforma constitucional Que incluía el transitorio De que Danilo no pudiera ser candidato en el, en el 20 Él advertía que no lo creía que mucho. quita Hmm. No, ellos lo creen, Ellos sabían que, que podía suceder de todo lo que de que ya le habían dado su dinero Claro, claro, claro porque claro. ellos están diciendo ahora que, se, que están comprando la reforma pero la de 2015 fue comprada Claro. ¿no? porque yo conozco y tengo a un amigo eh, diputado que le dio 12 millones de pesos para que votara en esa elección 12 millones de pesos lógicamente se condizó, se condizó poco pero pues. otros además de los 12 millones de pesos le dieron la oportunidad de reelegirse Ah, de el gobierno claro. financiarle la campaña para que hoy estuvieran ahí otra vez y de lo que se trata es que Hugo Tolentino de ayer repito mientras estaba esa manifestación de los constitucionalistas del sí, PLD que ahora sí hay estaban rindiéndole un minuto de silencio en el, eh, como homenaje eh, en, en el congreso eh, porque en ese momento prácticamente era que lo iban a enterrar a, a ese ciudadano y ahí estaban los mismos PLDistas los mismos constitucionalistas que estaban hoy Sí. Incluyendo a Pelegrín Castillo, sí. que, está, que estaba hoy, ayer al lado de, de Leonel Fernández. Estaba en ese momento sí. ahí en la Cámara. Claro. Estaba ahí en la Cámara, cuando, claro. cuando él dijo eso y advirtió que quita que el sí, gusarillo de sí, la misión sí. permita que se reforme la Constitución y vuelvan, sí. dice él en 1920, pero es 2020, sí, sí. y tal cual sí. ha, ha salido. Entonces porque eso no lo previeron en ese momento no, no lo pero el sí. problema es que una papeleta de dos mil pesos ahí no te deja ver hacia esa cámara ¿De 2000 y si es, de, si es de 12 millones de pesos uh, es pues un cartelón sí. que tú no vas a ver la pantalla, Mira, no. yo quiero aprovechar <ríe> Antigua, que, que, que te trajo a colación esa parte de Hugo Tolentino dicho. nosotros eh, los dominicanos, cuando hablamos de los políticos eh, somos muy cuidados de decir, usted agarra a todos los políticos, lo entra en un saco lo bate o sea, lo bate y no sale uno. Yo creo que eh, esa, esa esa la muerte de Juan Tolentino de eh, Antigua debe a nosotros llamarnos a, la parte, a lo político y a nosotros como sociedad en el sentido general a reflexionar. Eh, si bien es cierto que una amplia, la gran mayoría de los mm. políticos son los que tienen este país en las condiciones que están, no es menos cierto que así... Seres humanos, políticos a carta cabal 100% como Hugo Tolentino, existen en el país. Lo que yo quiero decir es: ¿por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar que un ciudadano como Hugo Tolentino, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex ministro de Relaciones Exteriores y un sinónimo de, de, de, de, de cargo que ocupó durante su vida, hay que esperar que llegue este momento? de la muerte para reconocerlo eh, eh, como un gran dominicano en la Cámara de Diputados antigua, claro, tiene que entrar con una lupa, pero hay con una sí, lupa sí. al mediodía, como decía Ramón y con el sol afuera, <risa> para encontrarlo, pero existen existen eh, eh, buenos congresistas tenemos políticos decentes y honestos, entonces yo creo que tenemos que, que, que hacer esa, esa eh, detenernos un momentito para que ciudadanos como Hugo Talentino si existen en la política, estoy convencido que hay en el país, pues no esperar que mueran para reconocer. O es que obligatoriamente hay que esperar que mueran para darnos cuenta de que fueron ciudadanos ejemplares. Mire, no, que, lo que sucede es que aquí, como la, la política se ha convertido en una empresa, en un negocio, ya todo el mundo va a ir. Mire, lo que se ha dado, que lo planteamos también aquí en varias ocasiones, nosotros elegimos seis diputados. La provincia de Duarte. Nosotros elegimos seis diputados que dicen en su tarjeta de presentación: diputado de la de República por la, República y de o la, la provincia. provincia de Duarte. Diputado de la República por la provincia de Duarte. No tenemos un diputado de la provincia. Hay un diputado de Hipólito, un diputado de, Leo, de, de, de Abinader. ¿Cómo así que no tenemos un diputado no, de la provincia? No. Son de, son de los dirigentes. Es que el diputado, hay un diputado de, Leo, de Danilo, de, de Luis Abinader, hay un diputado de Hipólito Mejía. Hay dos... Hay, dos dipu hay un diputado de Leonel. Y dos de Danilo. Dos de... No, y... dos de, de, de Hay ah, bueno, no, dos de Leonel. Hay uno de Danilo, hay uno de Abinader, hay uno de Hipólito. Uh -huh. Hay uno de... Oh, hay dos uh, do de, de Abinader, uh -huh. porque Franklin Romero de quién es. De Abinader. De Abinader. Pues, hay pues, uno de, Pele, de, de, de, de Leonel y hay uno de Danilo. Uno, una de Danilo. O sea, nosotros no tenemos... La buena distribución no. es... O sea, que lo que se le, lo que sí, se no, le va... No, no. Sí, sí, aquí está bien dividido. Sí, sí, sí. A lo, lo, que se, lo que nosotros esperamos de un diputado no tenemos por qué esperarlo. No, ¿Por no. Qué? Porque es lo que le diga a Danilo, Leonel, Hipólito o Luis Abinader. No lo que digamos nosotros. No. Que no lo por eso tú no lo ves peleando ni buscando nada para San Francisco de Macorís. Por eso tú no lo ves legislando a favor de San Francisco de Macorís. Porque ellos legisla Ahora tú lo ves ahora. Frente al Congreso, eh, oponiéndose a una posible, que uh -huh. es la única, la única vez que el doctor hace una operación por, algo que, por un dolor que sí, puede sí, venir sí, en el hígado. Sí. Para que no le duela. prevención, sí, y que, te voy, para que no te voy a sacar la pénis para, no, para que no te duela. <risa> sí, sí, Pero, papito, la pénis no te está doliendo. Para esperar ese por si acaso, por si acaso, Entonces, es la única vez que hay una protesta contra algo que no existe. Contra algo de, que y, lo hiciste. ¿Y quién la hace? Por ejemplo, entonces, que van a protesta. Mira, que, hay, hay cosas. Que aquí. decía ayer eh, Melanio Paredes, quien es parte de, de ese, del grupo de, ¿De, de, de institucionalistas que de hay dentro de, de, de los sí, los del PLD, sí, sí, de Paredes. Él decía que la, que, eso, eso, que la primera vez que ustedes que se ve en este país y cuidado si en otras partes del mundo que el presidente del partido le hace una protesta al congreso de su partido, de uh -huh. su gobierno no de su gobierno ¿Eh? ay, no no no ay y Renaldo eh, lo dijo no, no, no. la primera vez eh, no queda bonito que el presidente del partido haga una protesta contra los diputados, contra los legisladores de su partido pero se ve muy bonito que 22 eh, miembros del comité político se reúnan para decirle de todo al presidente del partido así es bonito Sí, porque es Ahí sí, es lindo. Ay, mire, lindo, lindo. pero mire yo, yo quiero. Eh, eh, <risa> Qué bonito. Eh, y cuando escúcheme, para responderle al doctor. Mm. recuerda que Leonel habló ayer de mayoría. Sí, o sea, la mayoría. O sea, no hay que la mayoría, sí. no solo que están en el Congreso, la mayoría de es ese pueblo que está en contra sí, de, es, de la reelección de, no, de, no, de la reforma. ¿eh? Solo, no pueblo? levanta la mano. ¿eh? <risa> Oye, la, la... ¿Ese pueblo no levanta la mano allí? El peor orgullo que tendrá Leonel es de decir que él le dobló el brazo a Danilo. El peor, el peor, orgullo. peor orgullo que él tiene, tendrá, es decir que le dobló el brazo. Porque... Pero, pero escuchen esto, mira. Él dice, respeto al presidente, no está movido por apetencias personales. No, no, no, Inclusive no. habló que en el 94, él pudo haber sido el diputado y se dio eso. Y no protestó. ¿Mm? Cómo yo, a yo, voy a decir, yo voy a decir de parte, a favor de él En el 2008, 2007 Recogió 2 millones de firmas Dijo que lo apoyaban uh -huh. Y entonces dijo, no Yo, bueno. eh, yo, yo no voy En el, en el 2012, sí. 2011 ¿m? Porque en el 2008 recogió las dos millones de firmas Y en atención a ese llamado Se religió uh -huh. Ahí no había, ahí no, no había constitución no, no. Reformó la constitución Para eh, rehabilitarse Porque la constitución del 2010 sí. decía Nunca jamás él no iba a volver a ser. Entonces aprovechó que Hipólito había sido presidente. Entonces re re rehabilitó a Hipólito. Fue por Hipólito, no fue por él. O sea, un tipo sí, que se era de verdad, convencido sí. de. Entonces no está movido por apetencias personales. Nunca le han interesado los puestos. Siente tener que llegar al Congreso a, a hablar de, contra el, el Congreso de, de, del PLD, diría yo. Sí. No lo puede apoyar. No puede apoyar al presidente. Él representa el 80% de la población que no quiere la reelección Está en contra de la reelección, digo yo, pero no del proyecto de reforma a la constitución Entonces, mira lo que... y hoy tú ves a los... De, a lo, como es natural A los seguidores de, de los medios de comunicación nacional Y tú los escuchas a todos ahora llamando a la unidad Ya no hay tiempo ellos han dicho que no, votos, que no tienen los votos, que no tienen los votos, que no tienen los votos, no tienen la cantidad de legisladores para conformar la dos sí, terceras partes. Entonces, ¿qué buscan fuera del Congreso? Exacto. ¿Cuál es el miedo? Porque es lo que he planteado todo el tiempo. Únanse a todo, a ese 80%, representado en los diputados, y vayan a lo, a la, al Congreso y derroten la, la, la, la, la reforma, reelección, sí. o la reforma, ahí en el Congreso. Pero no en el frente del no, de, de, no, de eso, eso no... mira y, y mira si son dichosos. Eso es que le es un aguacero. Lluvia de bendiciones. Dios? Lluvia de bendiciones. bendiciones. Sí, sí, pero para apagar, porque yo estoy haciendo una cosa. Si ahí sigue el calor que está habiendo en el regalo, país. Hay, todo, hoy lo que hay un de grina, hay mayo. Yo decía ayer que él estaba como un candidato en un momento. Que, no sé si ustedes recuerdan que yo creo que buscaba galletas para pa ser popular. <risa> Entonces, yo creo que Leonel ayer, Alcalde no recuerda que era que El <risa> sí, sí, sí. Caso que dos galletas le hicieron popular. Sí, sí, sí, sí. Eh, él buscaba ayer tres bombas lacrimógenas sí. en, su, en los pies sí, no, en, en sí. los pies de su pantalón. Sí, sí, él sí. quería quitarle la, él quería ayer quitarle la, la, el protagonismo a Henry Merán sí. de caer sí. en una clínica. Asfixiado por la bomba lacrimógena. Sí. Eso hubiera sido lo, lo mejor que, para que, Leonel Que Dios lo perdone Miren, vamos a una Pausa y al regreso Vamos a despedir a Antigua eh, Con la pregunta Para que él continúe concluyendo Como diría Fran Con esa teoría que él tiene Porque está sellada la división en el PLD eh, Se va a dar La reforma Para Habilitar a Danilo Por no ser el candidato dice Antigua que tampoco va a ser, ser Lionel y puede que sea el candidato, pero no va a ser el presidente bueno, en el 2020 Entonces Antigua tiene que aclarar un poquito para despedirlo al regreso, vamos a ir